Hola cómo están? Espero les guste este videito que realicé para ustedes. el día de hoy voy a estar realizando este maquillaje y si quieres saber cómo lo realicé, no te despegues y sigue viendo el tutorial.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 Ever feel like you can't breathe? Does the water feel too deep? Lie awake 'cause you can't sleep without it. Ooh, oh. Ever feel like you're?